En esta ocasión vamos a explicar cómo generar el link una vez que hemos desarrollado el mapa conceptual en CEMAT Tools, cómo generar el link en CMAT en, en sitios. En el anterior video habíamos explicado cómo generar el link en Sematools la nube y en este caso eh, vamos a explicarlo en los sitios. Una vez que hemos hecho el mapa conceptual, eh, vamos damos clic aquí en, Cema, en sitios eh, nos paramos en cualquiera de estos sitios que la empresa sematool tool dispone eh, dispone de estos sitios públicos el sitio número 1 sitio número 2 sitio número 3 y este son los ejemplos de conocimiento de los diferentes modelos que puedo, yo puedo trabajar entonces yo me paro aquí en este o en cualquiera de los que ustedes consideren y parado aquí sencillamente voy y digo crear una nueva carpeta ¿Sí? aquí él me pide el nombre de la carpeta voy a escribir por ejemplo a Chamaya una app eh, la descripción de la carpeta las palabras claves y me y me dice que dentro de esa carpeta como esa carpeta es pública me va a pedir quién es el administrador y me va a pedir el usuario que inicialmente registré y la clave o la contraseña le digo aceptar y ya he creado esa carpeta ¿cómo verifico la creación de esa carpeta? pues sencillamente doy doble clic me aparece una ventana de diálogo con todas las carpetas que en ese momento se han creado en ese sitio, eh, yo empiezo a bajar ¿sí? y por allá debe estar, debe estar mi carpeta, esto está organizado en orden alfabético entonces voy a buscarlo eh, por hmaya unap. Vamos a buscarlo y aquí está la carpeta. Observen ustedes hmaya unap. Doy doble clic aquí y ya he abierto mi carpeta ubicada en cmats en sitios. Sí, del sitio público. Una vez que ya tengo abierto esta ventana de la carpeta, pues sencillamente me voy a cmat en mi computador. Y yo puedo con clic sostenido arrastrar y soltar aquí. Observen ustedes que empieza el proceso de, de copiar. Una vez que ha copiado aquí está mi, mi mapa conceptual en la carpeta de semat en sitios. Una vez definida ese mapa, doy doble clic para que se ejecute. Aquí está la ejecución del, del mapa. Observen ustedes. Me dice que este es el sitio. Esta es la configuración de donde está el mapa y quiero verlo en la página web, que es en el momento donde yo inmediatamente empiezo a observar el mapa conceptual de forma pública y la dirección que yo debo copiar es esta. Una vez que yo le he dicho a, a, la, a la ventana que quiero ver como página web el mapa conceptual. Entonces espero que de esta manera eh, se haya podido eh, reconocer y entender cómo yo puedo a partir de generar el mapa conceptual en CEMAT equipo, crearlo no en semat en la nube sino crearlo en semat en sitios. Eh, nos vemos en una próxima.